te hicieron entender las grandes dificultades inherentes a ese emprendimiento, el riesgo de perderse en esa realidad durante muchas vidas, el choque de la aculturación para alguien que viene de la armoniosa cultura pleyadiana a la tosca y agresiva cultura de la tierra, el ruido psíquico sobre la tierra que puede conducirte al borde de la locura y desactivar tus habilidades espirituales inherentes. El reto de saber que eres diferente de los seres humanos de la Tierra alrededor tuyo, pero no saber por qué y no recordar tu misión. El dolor de aislamiento que la mayoría de ustedes experimentaría como resultado de encarnar solo entre un mar de extraños. El dolor de siempre ser considerado raro extraño e incluso trastornado por simplemente hablar y actuar de una manera que es correcta, buena y verdadera para ti. Todo esto y mucho más se te habría hecho valorar durante tu instrucción, y también se te habría contado de las increíbles maravillas de la Tierra, la belleza natural y la diversidad que está más allá del paralelo, por ejemplo, y luego debidamente preparado tú el contratado, como semilla estelar, partirías para comenzar tu gran servicio. El rompimiento. La parte más difícil del cumplimiento de un contrato de semilla estelar es lo que viene primero. Con el fin de bajar la vibración espiritual de la densidad cuarta, quinta o quizás sexta en la que residiste antes del comienzo de, de tu contrato a la tercera densidad baja en la que debes ingresar para tu servicio en la tierra, primero necesitas pasar por un proceso llamado el rompimiento. Los términos del rompimiento de cada semilla estelar son acordados por adelantado por la semilla estelar, estos se llaman acuerdos álmicos. Tendrías a tus guías espirituales y maestros ascendidos para aconsejarte. En principio uno tendría que tener dos experiencias, una experiencia como víctima y la otra que sería una experiencia como perpetrador pero estas tendrían que ser lo suficientemente horrorosas para la semilla estelar como para causar una ruptura de su creencia en su propia bondad y la bondad de los demás. En esencia, la creencia de las semillas estelares en su propia divinidad inherente y la divinidad inherente de todos los demás es lo que se rompe. Dejar de verse como una parte de la unidad eterna y verse a sí mismo como un mero objeto de creación, es la meta final. Y con eso, por supuesto, creer que todos los demás que te rodean son similarmente mortales, perdidas, impotentes, pequeñas creaciones. Sin este rompimiento, no se puede bajar la conciencia a la dualidad profunda y no bajas tu frecuencia, no puedes nacer sobre la Tierra como uno de ellos, el humano de la Tierra. Y así es que aceptaste esto. Estuviste de acuerdo y firmaste para el rompimiento. Decir que estas experiencias son traumáticas sería quedarse corto. Pero esta es la única manera de superponer una capa de desconfianza y lograr la desconexión del conocimiento profundo del alma que reside dentro del corazón de la semilla estelar, donde todo es amor, todo es uno. Todos saben que llevan una chispa de lo divino dentro de sí mismos, así que la experiencia debe, por su naturaleza, ser traumática, ser tratado brutalmente por otros, violado, torturado, abusado, ser quemado en la hoguera como una bruja, ser sometido a reiteradas atrocidades como soldado o como un civil atrapado en una guerra. Ser enterrado vivo, ser rechazado por tu tribu para morir de hambre solo en el desierto. Este tipo de experiencias victimizantes son la primera parte de la ruptura, una parte que permite a las semillas estelares creer que los demás son malvados, perversos, que no son de fiar, que no son dignos de ser amados. Y entonces con la fe en los otros, rota, las semillas estelares estarán dispuestas a defenderse de los otros, a arremeter contra el otro en defensa propia, y así por lo general, en una vida separada, las semillas estelares también se encuentran perpetrando el abuso y la crueldad sobre los demás, usando sus dones y poderes naturales para victimizar a otros en su comunidad, descarriando a otros para gratificar a su propio ego. Causando estragos, causando daño y llegando al final de esa vida con pruebas suficientes para llegar a la creencia de que ellos mismos son perversos e indignos de amor. Y así se concluye el rompimiento. Puede tomar solo una vida o dos, pero por lo general un poco más. Pero el punto es que las semillas estelares se encuentran entonces habitando la misma conciencia de dualidad, al igual que todos los demás que están viviendo en la tercera densidad sobre la Tierra. Entonces están listos para la siguiente fase. La reparación. En algún momento, cuando están listos para escucharlo, cada semilla estelar siente una llamada dentro de su corazón a recordar a remembrar, a ir más allá del trauma del rompimiento y llegar a la conciencia trascendental que trae la curación, la verdad de la unicidad de todos, las antiguas enseñanzas de tu pueblo guardadas en lo profundo de ti mismo, la vibración de tu planeta natal. Estas cosas, junto con avisos y recordatorios establecidos en el contrato, ayudan a las semillas estelares a participar activamente en su propia sanación. Y así comienza la reparación. Es un trabajo lento y que requiere paciencia. No hay atajos ni soluciones rápidas, pero diré que el núcleo del proceso es el amor propio. El amor a uno mismo que permite a las semillas estelares encontrar de nuevo su conexión con el corazón. Alcanzar más allá de la capa de daño infligido durante el rompimiento, su conocimiento más profundo, más antiguo. Cometería una gran injusticia si pretendiera que esto no es complicado ni difícil. Sanarse en un lugar de tal desastrosa confusión como la subrealidad de la dualidad está lejos de ser fácil. Lograr la conexión con el corazón en un lugar donde no hay tal ruido psíquico es una tarea monumental. Pero a ninguna semilla estelar se le prometió que sería fácil. Todo lo contrario, es un desafío digno de las almas más valientes, y hasta los más valientes son probados hasta llegar a su límite. Incluso los más sabios y los espiritualmente más conectados pueden perderse en este lugar a veces vagando por decenas, cientos o incluso miles de vidas en un estado de profunda amnesia y angustia espiritual antes de que puedan ser asistidos para recordar. Sucede, pero sea cual sea el caso, aquellos que permanecen en el curso finalmente despiertan, se sanan a sí mismos hasta volver a su nivel vibratorio anterior y regresan a casa.